Hola, hola, buenas a todos, aquí Soma Comentando, un Dios en la y hoy volvemos a Surviving Mars. Este va a ser nuestro segundo capítulo, y vamos a comenzarlo con la llegada, o bueno, con la petición a nuestro eh, sponsor de un segundo cohete, que nos traiga material, ¿vale? Y aquí sí, vamos a solicitar el RC Explorer, que al fin y al cabo este lo necesitábamos ya en el capítulo anterior, y vamos a ir buscando cositas. A ver qué nos trae. ¿Vale? Aparte de eso le vamos a encargar tres drones más. Comida. Por si acaso. O sea, en algún momento que lo tengamos ahí. Acumulado. Y luego, polímeros, partes de máquinas. Y eh, compuestos electrónicos. Bueno, el fin y al cabo esto nos vale para, tanto para mantenimiento como para creación de nuevas. De nuevas estructuras. Así que, vamos a ello. Vamos a lanzarlo. Trocoto. ¿Dónde lo vamos a. A uh... En cualquier lugar podemos hacer que... Ah, vale, que no, que está llegando ya. Vale, el Hyperion 1 y el Prometheus. Vale. Nada, por el momento no podemos hacer nada más hasta que no venga el cohete. La verdad es que eso lo teníamos que haber lanzado probablemente... O sea, para ir bien de, de tiempos, lo teníamos que haber lanzado seguramente al principio de la... De la campaña, o sea, nada más empezamos Ya a cargar lo, lo necesario Y ya hacer la petición del segundo cohete Y ya con eso ir viendo Pero... Uh, nuevas anomalías Vale, es que esto lo vamos a tener que explorar Y vamos a explorar todas estas anomalías A ver qué son que nos dan Pero es que si no si no las controlamos Va a ser... Complicado Básicamente, o sea, necesitamos agua para arrancar la civilización Sin el agua no somos nada Vale, de momento está este Este está en cola Vale, vamos a hacer así ese otro scan Vamos a ir yendo para allá a ver qué encontramos por ahí Pero no tiene mala pinta Eh, ¿qué pasa, chico? Eh, recoge lo que sea, ¿no? ¿Más metal? Es que metal. Bueno, sí, recoge metal. Vale, lo que sea, lo que te encuentres, está bien. Vale, bueno, aquí tenemos nuestras. Uh, ¿Qué ocurre aquí? Aneita mantenimiento. No, ¿qué ocurre aquí? Vale, o sea, bueno, ya hemos completado... No está, no está... Ah, uh, porque faltan... Uh, vale. Vale, vamos a hacer que sea específico de concreto, vale. Ok, vamos a colocarlo aquí. Dios, cómo se han despertado los drones, tú. Vale, ya la puedo volver a trabajar. Vale, vamos a ponerle otro... Vale, perfecto. Y así más o menos vamos recogiendo todo. Ok, vale. Investigaciones. Esto ya lo tenemos. De acuerdo. Ahora está tan cola Vale, ¿cuál más vamos a encolar? Es que me gustaría explore y Robotics. uff Este a lo mejor nos viene bien. No, este no. Este tampoco... Vale, este está bien, pero lo que pasa es que nos sobra energía por una, pero vamos, una barbaridad Vale, bueno, vamos a aparcar Vale, ¿dónde vamos a hacer que caiga? Oh, aquí no estaría mal O por esta zona, así podemos recoger mucho, mucho concreto Vale, mucho cemento Vale, aquí, y no está tan lejos de la otra zona, ¿eh? No me parece mal el explorer le entiendo que lo puedo pasear por todos los sitios. Venga. Escanea. A ver qué me encuentras. Vale, vamos a construir también. Aquí, ahora ya que estamos. Vamos a construir paneles solares. Vale, vamos a construir un par por lo menos. Vale, y el... Ah, no, esta es la de recarga, perdón. Claro, y explorar le va a costar, ¿eh? Le va a costar un ratito. Vamos a sacar el... De este de concreto. Uh, anomalía analizada. Vale, no ha encontrado nada útil. Vale, epa. Aquí está bien Vale, o sea Los cohetes necesitan la fuel el, el refundi Vale Pero tenemos que sacar agua primero Uff Guardado, el todo guardado dark Uf. Uf. vale, vamos de todo. ¿Tiene que ser reparado? ¿En serio? Ah, no, lo podemos mover. Vale, vamos a investigar esta anomalía. Es que seguramente esta de aquí debería ser el agua. Porque si sin el agua poco vamos a hacer. Vale, bueno, esto no tiene energía. Boca, y vamos a ponerle aquí un acumulador de energía. Vale, y vamos a sacar el cable por el otro lado. Ah, bueno, mira, ¿no? Esta está activa. Ah, bueno, bien, bien, bien, entonces bien. Vale, vamos a plantar también el depósito. Aquí, universal. Vale, vamos a dejarlo plantado aquí. Y vamos a plantar otro. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a plantar cuatro. Eso es. Vale, ok. Así estamos bien. Vale, estamos analizando esa anomalía. Perfecto. Buah. No, pero no nos va a encontrar agua, ¿eh? Ah, vale, pueden colar. Vale, perfecto. Ah, con el clic derecho. Exacto, con el derecho. Luego entra esta, luego entra esta pero no no tiene pinta de que nos quiera ir a sacar el agua, ¿eh? Y me da mucha mala leche, como si no se supone que debemos obtenerla. Ay no. Porque si no vamos a poder sacar agua, lo vamos a llevar crudo, crudo, crudo. Uh. Uh. ...es que con esto... ...vale... ...dos... ...dos centros de... ...de drones... ...gratuitos... ...bueno, gratuitos... ...sí... Do, ...dos espacios para poner... ...vale, vamos a poner uno aquí... ...para que trabajen bien los drones... Vamos a ponerlo más rollo cerquita. Ok, aquí está bien. Para tener más drones para trabajar. Uh. Un set y satélite. Uh. Uh, uh, uh, uh. Hola. Ah, no. ¿Lo podemos mandar? Entiendo que sí. Ah, vale, no. de milagro. Necesitamos mejorar. Vale, nuevas tecnologías. Ok, estas. No, es que no nos valen esas para nada. Agua. Necesitamos aguatón. soltar las ¡Yu! un meteorito ahí. vale que no está funcionando a ah, esto. Ah, no ha llegado a cargarse. Va, vamos a meterle otro porque si no va a estar difícil. Vale, ok, aquí. Uh. Una matata. De... Medales raros Pero no, no vamos a sacar Agua ni de milagro No, no, no, no, no. Pues es que el agua es un recurso y, Pero igual que estos, eh Pues no sé cómo se supone que tienes que gestionar esto Si no encuentras agua Porque ya ves, o sea Tratamos de construirlo. No research. Research. Necesita un depósito. Requiere un depósito. Además, te lo dice y te lo pide. Oh. ¿Qué es esto? ¿Por qué no me dejas? Ah, vale. Te detecta que tienes el terreno aquí. Y colisionas. Vale. Da igual. Es que estamos... Estamos en las mismas. Aquí a la derecha lo pone. No tienes ningún... Re, un, ninguno de los recursos requeridos Necesarios cerca Y claro O sea, si no tenemos agua No sé cómo se supone que debemos prosperar Vale, vamos a poner cualquier cosa a investigar Vale, que aumente la potencia de los extractores Uh... Consume agua O sea, que si no puedo gestionar el agua ¿Cómo lo vamos a... No, no puede ser Uy Vale Ah, no Vale, escaneame eso Vale, y las anomalías simplemente dan Como más puntos y ya está Pero fuera de eso Nada Nadena Dios, el concreto está el, Tengo un montón Puh, Vale, o sea, la idea es Lo suyo es completar estos objetivos Pero sin agua Hola ¿El sector 8 sin recursos? ¿Estará aquí? No. ¿Qué hago? ¿Tirar rollo? Venga. Vale, vamos a poner hasta el 2, hasta el 3. Ahí. Yo lo sé. Por buscar, ¿eh? O sea, ya estoy yendo por buscar. Una nueva tecnología. Venga, explora, explora. No active research Ahí no Vale, pues nada Vamos a buscar otra cosa uh, No Es que esto es súper caro Vale, vamos a meter este Al fin y al cabo Esto es para tirar de robótica El árbol es enorme Pero enorme Me gustaría averiguar cómo decir... Sí, ponme este recurso específico. Vale, vamos a sacar aquí también... No, es que no va... No, y esto necesito los DOMS aún. Buf. Está feo, eh. Está muy feo. Vale, vamos a sacar aquí el extractor. Ok, vamos a tirar cable hasta allá. Recto, sí, sí por. Vale, ok. El sector 5 nos ha dado una barbaridad de cosas Pero claro, seguimos sin sacar agua Ay no Yo qué sé, es que No lo sé, ya por ver Qué podemos llegar a obtener Qué podemos sacar, pero eso es un problemón que no tengamos agua. Bueno, estamos desarrollando la otra parte. No está mal. Pero, jove. Oh, eh. oh. Vale, no, pero las anomalías nos dan igual. A ver. No, no. Va Vamos a sacarlas por sacarlas. Pero es que no puedo ni siquiera. Claro, necesito. Es que necesito. Eh, gente de las colonias Necesito sacar la primera colonia Traer gente Ves y estos también, estos por gente de las colonias Pero hasta que no preparas Un primer Un primer Doom O sea, un, una primera casa ¿Qué es esto? No puedes Y necesitas conectarle a esto agua Que decir, sí, a ver, este cajón, ¿no? Pero... No sé, no sé, no sé por qué no, no funca, eh. No se puede hacer con un filtra de mapas. Vale, no, eso es la, es la investigación. Map view. No. Nah. Nada, metales, ok Nada Pues que para qué las quiero No sé para qué quiero aumentar la producción Ahora en este momento Si no tengo agua Vale, esto, o sea, vamos a hacer aquí un corte, voy a ir a buscar qué se supone o cómo supone que sacamos agua y ahora volvemos, un minuto. Estamos de vuelta, a ver, en resumen, las dos únicas maneras de extraer agua son el extractor de agua, como obviamente dice, o... El evaporador, digamos ¿no? Entonces esto se supone que coge la, el aire de la atmósfera Lo calienta, lo condensa Y con esto sacas el agua ¿Qué pasa? Que con esto Solo Bueno, solo Con esto Es la única forma de obtener agua Alternativa al extractor de agua ¿Qué pasa? Que necesitamos recoger O... o Además de recoger, investigar después la tecnología de, de biotecnología, Moisture Farming, ¿vale? Que esto está en algún momento de esta columna de aquí. Que no tenemos por el momento. Con lo cual, creo que nos ha tocado una de las posibles peores zonas. Que, uy, qué edificios no están trabajando A ver, por lo menos las piedras que saquemos Saquémoslas bien Ahí Y claro, el de este Se consume muy rápido Vale, eh, electricidad Vale, vamos a poner aquí Sí, aquí está bien Es que menudo palo, eh Aquí, venga, con estas dos estamos bien Es que si eso es una barbaridad Que no seamos capaces de sacar Venga, venga, venga, hay que investigar Todo lo que haya y, ah, Es que ya lo tenemos todo explorado Eh, aquí Buah, y no hay nada aquí No hay nada y nada Venga, chico, yo qué sé. Vente para acá. Y re recoge lo que sea que te puedas encontrar por aquí. Venga, mitades y traes para acá. Ahora, a trabajar. Por lo menos vamos a poner eso, a trabajar. Vamos a acabar el capítulo teniendo más o menos una idea de. O, o una idea. O acabando los escaneos necesarios para ver si podemos sacar algo. Pero es que si no, estamos. Pero bueno. Mal, ¿no? Fatal. Vale, vamos a sacar uno de estos pequeñito. Okay, y lo añadimos aquí. Vale. Ah, no. Aquí en esta esquina está bien. Venga, aquí. Pues venga, que produzca energía y ya está. Que eso siempre está bien. Vale, vamos a sacar eh, aquí recargas. Opa, el autoguardado. Vale. Eh, para las recargas de los drones. Porque si no se nos van a estropear vale vamos a ponernos aquí una dos y tres y que nada estos los drones se van recargando solos no ahora mismo no hay ninguno pero están a ver, es que aquí están todos paraditos es un problema eso pero bueno es que no tenemos más vale Uf. El G5 escaneado... Es que esto es jugar a los barcos. Y ver qué sale. Y rezar para que te salga. O, o agua o, o tecnología. Pero si, sin ello... De momento estamos aquí jugando a ver... A verlas pasar, ¿sabes? Porque no podemos hacer otra cosa. Vale, vamos a ubicarnos por aquí. A ver, podemos... Ahí, perdón. Los controles. Podemos meter un dron aquí. Tu fast for working. Ah, y como mucho aquí. O sea, tienes que estar cerca de la zona del cohete. Pff, madre. Vale, pues nada. Es que esto es lo máximo que podemos hacer, ¿eh? Vale, vamos a meter una torre de sensores aquí Que aumente la velocidad de los escaneos Porque si otra cosa no vamos a poder hacer Está feillo Cuesta más, cuesta más Ah, claro, produce más Vale, digo, no puede ser No tiene sentido Y, y nada, no, está bien, está bien Vale, vamos a meter turbinas de aire Vale, venga, ahí a construir Y nada, que, que la investigación sea lo más rápida posible A ver... ¿Qué le queda? 67% Claro, estas áreas que tenemos la torre de sensores cerca va a ser una locura. No podemos poner... No, la... Uf, y cuanto más lejos, más costarán de, de explorar. Eso va a ser un problema. Y teníamos que haber usado los scans estos que ya no tenemos por aquí. O sea, lejos, en parla. Uh. Ah, te lo dice... Ah, ah, ah, vale. Tiene posibilidad de... Oh, pero da igual. De todas maneras estamos ya en la F máxima. Porque no podemos mandar ni un... ¿Qué va? ¿Y cómo lo gestionas esto? que vas explorando todo hasta que te sale oh. research, research ojo Nah, literal no hemos sacado nada el F5 H5, G5, F5 nada, vacío ok en serio no tiene ninguno Vale, es algo que teníamos que haber hecho en el principio. Vale, aquí. Pero claro, una vez tengamos esto... Uf, claro, es que ahora no sé si tenemos o, o si podemos explorar eso. Ya a explorar sino ir allí a trabajar en serio uy y dónde está uh, uh, uh, uh. Ah, pues nos se ha petado ahí. Y tan pancho se ha quedado. Oh. Vale. Supongo que no se pudo hacer más. Nah, pues hay que ver literalmente si llegamos hasta allí. Sí, porque el resto de áreas o no se sabe nada o, o, o no tienen nada, claro está. Vale. Pues nada, vamos a explorar eso y a ver cómo podemos llegar hasta allí. A ver. Estos cimentales no... Vale, nada, con estos es no puedo fuerza Claro. Produce eh, combustible a partir de agua. ¿Cuál es nuestro problema? Así, ah, ya, entendí. Dios. Ah, bueno, no, y esto es para reventar el, el terreno y eso. Uf. Vale, ya está. ¿Dónde está el agua? En serio, no tiene agua. O sea, altas probabilidades de... Pero puede no tener. Esto es en serio. Me parece una locura. A ver, lo que pasa es que no puedo tener a la gente sin oxígeno, así de claro. Uh, ah, vale, se está haciendo de día Ah, y los depósitos. Ya hemos llenado los depósitos. Vale. Vamos a poner de, en concreto. <risas> depósitos de concreto en concreto. Uno. Venga. Dos. Ah, no, me equivoqué. puse uno de metal. Vale, bueno, No importa. No importa. Vamos a poner aquí unos cuantos... Ah, eso es. ¿Tenemos agua? ¿Sí o no? Ah, y primero necesitaré uno de estos, tú. Venga. 43%... Nada. Uf. Qué feo está todo esto, tú. Lo que no sé si al principio lo teníamos... si pues sí, era posible que hubiera ahí no lo sé porque es que lo, lo único que nos quedaba era hacer que esto funcionara pero ¿dónde están el... vale y puedes acercarte a por él de alguna forma no, es que está esperando reparaciones y necesitamos un droide O sea un RC comandante de estos Para poder asignarle los drones y llevar Al ¿Puede recoger agua? No. Bueno, bueno, bueno, a ver No, no puede recoger agua No, es que es muy loco No lo sé No lo sé, veremos a ver si se puede Sacar esto para adelante, de momento Por lo que cabe, lo vamos a dejar por aquí A ver, uy Una investigación completada Vale voy. No, es que estos no se van a poder sacar Mm, mm, mm, mm. Vamos a sacar esto Pero por sacar Literal Por sacar Vale, no sé Ya veremos a ver qué tal De momento lo vamos a aparcar por aquí Y nada, lo de siempre Seguidnos en Twitter a los dos Tanto a mí como a mí vale, Que van a estar los dos en la descripción también, eh, seguidnos en Twitch, abrimos streaming normalmente todos los miércoles, las 7, 7 y media abrimos directo. Estamos un ratito ahí charlando con vosotros y ya eh, jugamos a lo que surja. También, por último, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado. Y... ¡Oh! Vale, en J9 hay agua para inundar, bueno, a ver, tu hijo mío. Tú el primero. Vale, a ver si podemos llegar. Bueno, tú no. Tú, el primero. Vale, a ver si por aquí arriba podemos llegar. Y podemos completar aquello. Vale, tenemos agua. Veremos si podemos llegar al agua. Son cosas que pasan al llegar a otro planeta. Que no te enteras de cómo va la, la wea hasta que estás metido ahí. Así que nada, eso es todo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.